Es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. Es Rafa Gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Está pagol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El rafa, rafa gol, gol, gol, gol, gol. gol gol gol hola qué tal, amigos! Buenas noches, bienvenidos al Super Debate, un programa diferente a todos en Radio y Televisión. Les quiero contar que este debate lo emitimos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de pura candela en Todelar, 910 en el AM, en la ciudad de Medellín. Y los domingos el video en directo a través de Telefioquia, TV en grande, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín también. Desde el Atanasio Girador a través de 910. Y precisamente acaba de terminar el partido donde Medellín cayó frente al Junior de Barranquilla, 1 por 0 y ya estamos enlazados también nuestro programa de televisión con la voz del Río Grande para la gente que está saliendo del estadio pues a escuchar los comentarios ahí en el carro, en el teléfono en el celular y en el radio eh, queremos decirles pues que, lo, que pues, de lunes a viernes les estamos acompañando y en estos momentos enlazamos nuestro programa estamos felices y contentos en el fútbol, oh, esto, no nos fue bien ni con Nacional ni con Medellín Y Estamos felices por Edgar Bernal Edgar Bernal Una destacada actuación Por fin logramos Lo que durante seis años no se pudo conseguir Así que estamos felices Con Edgar Bernal Estamos felicitando por este triunfo En el Tour de Francia Realmente algo gratificante Portentoso Grandioso Es una gran gesta la que se consiguió con este muchacho de Zipaquirá ahí a las afueras de Bogotá este realmente ha sido uno de los triunfos más grandes que ha dado el ciclismo colombiano en toda la historia, hemos ganado mucho y hubo gente que abrió la puerta como Lucho Herrera Martín Emilio Cochiza Rodríguez cuando inició para como el deportista del siglo pasado con el récord mundial de la hora, con el campeonato mundial de ciclismo, en fin, pero creo que a nivel de ciclismo este es el Peldaño más grande al que hemos llegado... ...esto es como ganar la Copa Mundo de Fútbol... ...guardando las proporciones en ciclismo... ...así que hoy todo el país celebró... ...todos estamos contentos de que un joven de 22 años... ...haya logrado este importantísimo triunfo para Colombia... ...hay júbilo en todos los rincones del país... Y del mundo donde hay colombianos que nos abrazamos con este triunfo que es de todos, que realmente pues dignifica el deporte en Colombia. Por eso, doctor Iván Duque, hay que quitarle un billón a la guerra, un billoncito que le quita la guerra y se le dé el deporte. Es que el deporte, presupuesto del deporte colombiano, no llega al billón, está casi en 800 mil millones de pesos. Quiero quitarle un billón a la guerra Que tiene más de 16 billones Y dárselo al deporte Este año yo no sé cómo vamos a hacer Para elegir el deportista del año Está complicado quién es el deportista del año Porque hemos tenido unos triunfos Sorprendentes Ya o sea que con el deporte podemos hacer mucho Y quitándole un billón de pesos A la guerra y pasándolo al deporte Colombia va a figurar Grandemente Y realmente pues vamos a seguir demostrando Que aquí en Colombia son más los buenos que los malos y hablando de fútbol el envigado ganó el único equipo antioqueño que ganó fue el envigado derrotó 4 por 1 al cúcuta deportivo en el estadio parque del sur no ese es río negro y el río negro cayó aquí de local frente al deporte Tolima dos 2 goles a 0 tenaz, tenaz perdió río negro 2-0 con el deporte Tolima eh, ese es el de ayer en donde Envigado derrotó 4 por 1 al Cúcuta y Nacional empató hoy con Jaguares 1-1 de visitante y Medellín acaba de caer 1-0 frente a Junior de Barranquilla. El único equipo antioqueño que ganó fue el Envigado, que ya había ganado en Bogotá Millonarios. Algo tiene este enviado, algo se trae este enviado De esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Dato. Por ahora le invito para que marquen nuestras líneas telefónicas 236 46 0401 y Cuenta 15 para que lleven los premios que estaremos entregando Con las prendas de Funcron Esta camiseta para los verde para los hinchas de Nacional Tenemos camisetas verdes para los hinchas de Nacional Genéticamente verde, esta es una especial Esta de pasión para Independiente Medellín ...tenemos viseras, morrales, gorras... ...en fin, de Funcron... ...para los que llamen... ...esta noche a nuestra línea... 232 460401 8051 5015 ...así que... ...todas estas ofrendas ...las estaremos entregando esta noche... ...entre las personas... ...repito, que nos llamen... ...a nuestras líneas telefónicas... ...y participen... ...bueno... ...y también... Y también tenemos la pregunta de Gol Pensando en Grande, que es la misma de la semana anterior, que la vamos a repetir esta noche para que los oyentes estén ahí, en las pilas. Cuando marca la línea, seguramente usted puede decir a él. Entonces, eh, ¿cuál es el futbolista que más veces ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional? O Esa es la pregunta que deben de responder esta noche. Y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carlton Cuando usted venga a Medellín... Venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Un hotel, cinco estrellas. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, ahí encuentra usted las marcas, ahí tenemos las mejores marcas. Somos patrocinadores de eventos y especialmente para los que quieran pautar en los partidos de fútbol en las vallas electrónicas del país que nos llamen a nuestra línea 444-6529 444-6529 <tose> ya estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol 90 años de pasión La Liga Antioqueña de Fútbol Claro que sí 90 años patrocinando el deporte antioqueño. 100 títulos hemos conseguido con la Liga Antioqueña de Fútbol Ya estamos con DirecTV. Ahora la promoción es que usted tiene el 30% de descuento en su plan oro. Y si llama mañana al 6052630, 652630, se va a ganar un video Bill. Un video Bill. Se lo va a llevar solamente por inscribirse en el plan oro de DirecTV. Llame mañana. A cualquier hora, 605-2630, 605-2630, teléfono fijo en Medellín, y se va a ganar este espectacular y bonito, vive o Bueno, y ahora sí, vamos a saludar a los panelistas. Hoy nacional, empató de visitante frente a Jaguares de Córdoba. Pudo haber ganado el partido. Pero lamentablemente, pues, no se pudo otra vez los arqueros, como siempre, protagonistas. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. Llegó también sacando pecho, porque él también está feliz con la hazaña colombiana del Tour de Francia. Don Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o preo de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar Tengo regalitos también Este guante de Mr. Villar Para un hincha de Atlético Nacional Pero tiene que ser hincha de Atlético Nacional Esta belleza de guante a nombre de Mr. Villar Que aquí está mostrando Hombre, respetando opiniones para mí o para la mía, el máximo triunfo del deporte colombiano en su historia se dio en el día de hoy, porque es que hoy no se ganó eh, propiamente un jamborí, hoy se ganó la competencia deportiva más dura del universo, que es el Tour de Francia, y se la ganó un peladito de 22 años. Les repito, yo respeto opiniones porque miran las medallas olímpicas, la Copa América de fútbol, sí, todo eso es válido. Pero por el grado de dificultad, lo que hoy hizo ese chico Bernal es una cosa para enaltecer el ciclismo colombiano y para enaltecerlo a él, porque no es un logro cualquiera. El que hizo en el día de hoy este muchachito cundinamarqués. Y hablando de nacional, unas de cal y otras de arena, ¿no? Un equipo se pone en ventaja en los primeros cinco minutos y después se deja empatar de la manera más infantil, un penalti absurdo. Y hoy fue un Nacional que cuando quiso apretar las tuercas las apretó, sin éxito a la hora de definir como cosa rara. Y cuando bajó el ritmo le dio cierto aire al equipito de Jaguares. Perdonen pues que me refiero hacia Jaguares, pues perdón, me equivoqué, al super equipo de Jaguares para que nadie se no a, a la planadora de Jaguares, cuando Nacional le dio aire, tampoco subieron los muchachos costeños que tenían que hacer frente a la puerta de cuadrado. Un 1-1 que bueno, dirá los cánones del fútbol, no, no se ganó pero tampoco se perdió. Pero sí hay que revisar algunas cositas en Atlético Nacional porque están faltando detalles que seguramente el técnico Juan Carlos Osorio, que hoy dirigió, eh, están pidiendo sanción de 40 años para él. Los amigos ya tú sabes de dónde. Están pidiendo 40 años de sanción. Eh, hubo un momento en que el partido lo dirigió Pompilio Páez y el profesor Osorio... Se metió en la jaula, se metió allá en la eh, allá dentro del camerino. Y cuando vio que Pompilio, pues nada de nada y que el equipo se estaba parando en la cancha, tuvo que salir, asumir, y al final Nacional, pues, estuvo cerca de llevarse la victoria. Pero bueno, no ganó, pero tampoco perdió. Y en el fútbol, esa premisa es válida, so pena, que para Atlético Nacional no se pueda aplicar. Porque todos los técnicos de fútbol le dicen, si no puedes ganar, no perdás. So pena que la premisa no sea válida para Atlético Nacional. No estoy contento, no estoy feliz, pero tampoco estoy en el desespero. Porque al final de cuentas, un puntico para algo debe servir. Bueno, la media inglesa sirve, ¿no? Ganar de local, empatar de visitante. Hoy se empató de visitante. Bueno, por esta tolda está... Por esta vereda, como dicen los argentinos Vamos a saludar a un Gustavo Osorio Hoy Medellín, perdió de local Y no sé, Junior, un Junior de Barranquilla ¿Qué pasa, señor Osorio? Te lo veo de, de Catre. De <risa> <risa> eh, Le doy gracias a Dios por todo es Aburrido. Primero que todo Segundo, a esta hora debiéramos estar hablando De haber ganado la Copa América Después del triunfo de Faray Cabal y hoy el triunfo de Egan Bernal. Así que los señores futbolistas están en deuda con el pueblo colombiano, porque a esta altura tendríamos que tener esta Copa América, porque nunca antes estaba tan bola a bola. Nosotros hicimos una primera fase excelente, sin permitir gol, y jugando bien, ilusionábamos, o ni so nos ilusionamos, pero nosotros somos así. Siempre nos hace falta algo, así que señores futbolistas, pellizquense y ganen la Copa América del próximo año. No queda otra, ganar la Copa América del próximo año porque están quedando muy mal. Este es un país muy sufrido, acá hay mucha corrupción, más corrupción que en cualquier parte del mundo. Hay narcotráfico, hay muchos malos como decía Rafa, que hacen mucho ruido, pero los buenos somos más. Los buenos somos muchos y el deporte salva a Colombia porque tenemos muy buenos deportistas y a sacrificio que les toca hacer a la mayoría para, sal para salir adelante como este muchacho de Egan Bernal. Eso no es gratuito, él se ganó ya el Tour del Avenir y había ganado carreras en Europa. y hoy otro se conformaría con haber sido el mejor joven, pero él no solamente ganó la camiseta del mejor joven, sino también de ser el mejor y ganarse el Tour de Francia, que en 106 años jamás le había tocado a un colombiano, ya han pasado muchos, Lucho Herrera, Fabio cerca. Parra, hemos estado cerca. Hemos sido subcampeón. Na Nairo Quintana su campeón en dos oportunidades, Rigo Berturán también su campeón. Y, no, y, y Nairo se había ganado el giro, se había ganado a la Vuelta a España, Lucho Herrera también, pero nos faltaba esta. Y la ganó el más pelado de todos. Así que podemos soñar con tener más Tour de Francia, porque Bernay no, que ahí estaba en el podio entregando precisamente la camiseta a, del Maillot amarillo a Egan Bernal, se ganó cinco. Si mal no estoy, cinco Tour. Así que, ¿por qué no soñar con que este hombre.? Que hoy ganó por primera vez para Colombia el Tour de Francia se gane otros títulos bueno y hablando de fútbol el fútbol es increíble ah, eh, voy a entregar este este guante de Mr. Villar a un hincha de Independiente Medellín porque yo no me voy a bajar, a bajar del bus, porque seguramente los que hicieron plantones y más de, van a decir vea, si ¿sí vio, dijimos que Medellín con los grandes nada hoy Medellín, hoy Medellín no fue inferior a Junior, no fue inferior a Junior el primer tiempo muy táctico, el Junior nunca hizo un tiro no, al arco, yo, no, nunca yo. hizo un tiro al arco. Y Medellín puede que tampoco, pero sí estuvo más cerca más cerca del gol en el primer tiempo Medellín. Y en el segundo tiempo el fútbol a veces no es justo. Medellín estrelló varios balones en el palo, Arregui, Cano, Ricaurte, y los que no sacó viera pegaron en el palo, así que Junior estuvo muy de buenas. Y el único remate directo que hicieron a la puerta fue gol. Así que una efectividad del 100% en el equipo de Julio Adelino Comesaña, Que entre otras cosas a mí me da la impresión que hoy vino a negociar el empate Que vino a negociar el empate Julio Comesaña Y se llevó la victoria Porque el fútbol es tan ilógico a veces Rafa Que ayer me pongo a ver el partido de Envigado Y Envigado estaba para que lo golearan Estaba para el cachetazo De entrada el Cúcuta le clavó el primero Y después en los minutos siguientes el arquero de Envigado salva otra jugada de gol Ese... Cúcuta salió a arrasar con Envigado, pero el primer tiempo terminó 1-1 y en el segundo tiempo pasa por encima eh, Envigado del Cúcuta Deportivo, así que el que solamente se refiere al, al frío resultado dice, es Envigado que equipazo pasó por encima del Cúcuta y no es tanto, así que el fútbol es así, pero Medellín hoy contra un grande como Junior no se vio mal. No lo vi mal, no lo vi mal. Así se haya perdido el partido porque analizamos el cómo se pierde y cómo se gana porque Medellín no fue pasado por encima por el Junior Rafa. Bueno, seguimos saludando en la mesa del debate, de la polémica. A esta hora le damos la bienvenida a don, hola, a don Augusto o sea, el cirujano del Comerano, también está en sí, chido, porque el hombre... Claro, es semipaisano. Hizo, de, cosas, oye, ¿sí? hizo <risa> de todo, hizo <risa> toda <risa> la forma... Casi, casi paisaje Óigame, sí. y los hinches de millonarios O de cualquier equipo de Colombia que quieran El guante de Mr. Villar, bien pueden llamar no Entonces, perfecto Bueno, Egan, Egan ha tenido El mejor comienzo de todos los monstruos Del ciclismo que hasta el momento han nacido en el mundo Por ejemplo, Fausto Copi, Por ejemplo, Jax Anquetil, Edimer Bernayno, Indurain Todos comenzaron de 30, 27, 24 26 años Y lo de Egan de 22 años, impresionante ¿No? Eh... Y un hombre en el plano regular, se regula en el plano pero un monstruo subiendo como ustedes lo observaron en las últimas etapas y comienzan hoy a florecer una cantidad de historias, ¿no? ¿Dónde nació ella? ¿Si nació en Zipaquirá o nació en Bogotá? y en fin, la, la verdad la contó la mamá, dice que reventó Fuente cuando iba de Zipaquirá estando en Zipaquirá y la llevaban en una ambulancia para Bogotá, el niño nació hace 22 años en la, en la San Pedro Claver, la vieja clínica de San Pedro Claver en Bogotá Abrió los ojos allí y al mundo, pero luego lo trasladaron para Zipaquirá y se formó y se crió en, en Zipaquirá. Y así como Efraín el Zipa Forero, el primer gran ciclista de la Vuelta a Colombia, el primer ganador era de Zipaquirá, mire qué coincidencias hoy, este muchacho es de Zipaquirá. Era Egan, el hombre que dejó el periodismo deportivo por el ciclismo, porque no, no, no le valían llegar tarde a las clases, no, no lo aceptaron en la universidad como un hombre que estaba entrenando ...en alta densidad en el ciclismo, en el deporte y, y, y, y se la montaron los profesores allá en Bogotá... ...un hombre que hoy reclama un cheque de dos mil millones de pesos, 1800 como ganador... ...y 200 millones más en bonificaciones y demás... ...y el director del Tour, hoy eh, Christian Produm, dice que espera que Egan encuentre... ...un rival de su categoría para marcar una nueva era en el ciclismo en el mundo... ...que es como un Federer que necesita un Nadal para que haya una rivalidad, mi estimado Rafa, de altura, para que haya eh, realmente una, una era espectacular en el ciclismo mundial de aquí en adelante. Tiene muchos rivales, pero no de la edad ni de la categoría de ella, indudablemente. Y ha dicho, los ciclistas, los colombianos con sus ciclistas y locutores, ha marcado realmente una nueva... Eh, eh, eh, ...una nueva pasión sí, dentro del ciclismo en, en Europa... Sí, pues. ...y del Medellín, sí. pues hombre Rafa, del Medellín 22.500 espectadores... ...Medellín con un, promi, con un dominio territorial del, 20, del 62%... ...debió ser justo ganadores es que ni siquiera empatar la cantidad de opciones... ...en el segundo tiempo, malas del primer tiempo... ...y como dice Tavo, una sola llegada del Junior... qué increíble es el fútbol, qué injusto... ...pero a pesar de la derrota, Medellín se mantiene... ...dentro de los primeros equipos de la clasificación... Después de Envigado, Cali, Medellín y Millonarios, dominan la tabla de posiciones hasta el momento. Y en Nacional, un primer tiempo muy regular, tirando a mal, y una, y una etapa complementaria donde mejoraron ciertas cosas, pero no le alcanzó. A mí me parece que es justo, justo el 1-1 allá en territorio de Jaguares, mi estimado Rafael. Gómez. Bueno, seguimos saludando por este lado. Otro hombre que está feliz como una lombriz. Este sí gozó como un enano con el triunfo de Camerna. Claro, no le gustó para ni cinco que ha empatado nacional. Bienvenido, ma. Buenas noches, Rafa Gómez, saludo especial para usted, para todos los televidentes, como no vamos a estar contentos. ¿Cuántos años esperando esta figuración tan importante para el ciclismo colombiano con el triunfo de este muchacho de Gan Bernal? Recordamos a, a, a, a Patrocinio Jiménez, al Condorito Corredor, cuando arrancaron por allá y había esa, esa esperanza colombiana. ...logrando un protagonismo, luego vino Lucho Herrera, Fabio Parra y etcétera... ...se fue multiplicando y llegando los, los años y nada, esquivo, nada que llegaba el, el título... ...y aparece este muchacho y nos da esta gran alegría en el ciclismo... ...demostrándole al mundo que Colombia definitivamente para el, este deporte de las bielas... ...es una potencia, qué bueno... Por fin se ha ganado el Tour de Francia, se ha ganado la Vuelta a España, perdón. Ahora se gana el Tour de Francia, estamos, se puede decir Colombia está en la élite del ciclismo de ruta mundial. Ya se respeta ya se mira a Colombia con otros ojos y por eso la celebración del pueblo colombiano y también de eh, los equipos que han respaldado los corredores eh, y también el, el, el proceso formativo del ciclismo en Colombia toda esa tierra centro, del centro del país, Cundinamarca, Boyacá, etcétera, quedan corredores de renombre internacional. Bien por Egan, y qué alegría para nuestro país. Pero claro, la alegría no es completa, don Rafa Gol es verdad, usted lo acaba de decir. Nacional empata este partido frente a Jaguares, pero tampoco podemos eh, decir, es que tiene que ganar todo y tiene que estar protagonizando continuamente. Sí, Nacional está hecho para eso, es verdad. Está hecho para ganar, para protagonizar y para ser líder, y para eso se... ...construye este equipo... ...y se trae un técnico de pergaminos como Juan Carlos Osorio... ...pero hay que tener en cuenta algo... ...algo que me parece a mí ha sido fundamental en esto... ...y una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de esto... ...con un preparador físico... ...y es el tema de trabajar a 2.280 metros... ...sobre el nivel del mar como trabaja Nacional... ...en el municipio de Guarne... ...y le tocó jugar a 49 metros sobre el nivel del mar... ...en la ciudad de Montería... ...entonces automáticamente hay, una, hay un ataque físico allí... Que no permite Debe que se desarrolle completamente el, el, el tema para los jugadores del equipo atlético nacional. Debe llegar Debe mejor llegar que, que el jugador. A mí me parece no que tiene claro. más glóbulos rojos. Claro. A mí me parece que con todo esa, ese tema de, de, del calor existente, la hora del partido, creo que el Nacional dosificó sus fuerzas, fue dosificado. Si sale del primer minuto a arrollar, otra cosa hubiera pasado, porque Jaguares salió con todo, a correr como quemados y a buscar el arco continuamente del, de, de, de cuadrado y miren la, las, las intervenciones que tuvo el golero de Atlético Nacional y las afugias que tuvo Nacional también en algunos pasajes del partido en la primera parte pero esa dosificación de los primeros minutos le sirvió en la segunda parte para generar las jugadas de gol que tuvo que infortunadamente José Hugo Escobar, arquero del equipo de Jaguares no permitió que el varón ingresara entonces creemos que por aquí eh, deja un balance nacional Positivo porque se trae ese punto en una plaza difícil, plaza compleja por el tema del clima, más este equipo de jaguares que sí, inquietó, pero es como todo, ¿no? Equipos chicos cuando juegan contra Nacional juegan el partido de su vida, los jugadores cada uno parece que sintieran que es el partido de su vida y demostrarse con la gente de Nacional y corren, meten, eh, hacen un, unos compromisos que después uno mira... Partidos posteriores y no hay un nivel óptimo en estos, en estos eh, elementos. Entonces se pregunta uno, y ahí es donde vienen los cuestionamientos de por qué siempre se crece en contra Nacional. Pero con todo y esos atenuantes, logró Nacional traerse un valioso punto de la ciudad de Montería para los hinchas de Nacional. Esperemos que Medellín se reponga, porque qué partido tan duro este de Junior. Lo que alcanzamos a ver que fue un, prácticamente un 75% del compromiso, podemos decir que estuvo complejo para Medellín la elaboración. Difícil, un Junior que apretó mucho, para Junior también, que no se acercó, es que digamos que Junior no inquietó a David González, y el remate de, David Can, de, de Cantillo, golpea la cabeza de Murillo y se va al fondo de la red para el 1 por cero, y gana Junior un partido que nos parece a las por lo que pasó en los 90 minutos, creo que era para el empate, de don Rafael. Bueno, muy bien, eh, saludamos a esta hora a Don Elkin, voz al Charrua, Cuello Núñez, están en el Atanasio Girardot, acaba de terminar el partido, buenas noches Elkin, Charrua. ¿Qué tal Rafa Gol? El saludo muy cordial a esta hora en vivo desde el estadio su Girardot cuando ha terminado el compromiso entre Independiente Medellín 0 y Junior 1. Les contamos que el hincha de Independiente Medellín salió aburrido. Yo no diría tanto por el fútbol porque me parece que Medellín jugó bien, tuvo opciones de gol, pero no se convirtió lo más importante en el fútbol, el objetivo final, que es el gol. Muchas opciones, dos balones en el palo. Y Junior de Barranquilla, que hizo un tremendo golazo por parte de Víctor Cantillo, se quedó con la victoria. Las aproximaciones solamente las pagan la Lotería de Medellín. Junior no atacó mucho, no hizo mucho por el partido, pero un remate de media distancia, mi estimado Charrua, muy buenas noches, logró ganar este compromiso. Sí, claro, el remate de Cantillo, buenas noches para todos. Aquí estamos en Rafa Gol desde el estadio, Atenasio Girardol. lamentablemente la derrota del equipo de Medellín. Y el empate con sabor agridulce también de Nacional frente al equipo de Jaguares es el saldo que deja este fin de semana. Un Jaguares que hizo mérito para quedarse con el partido frente a Nacional y un Nacional que la verdad no se encontró, que no tuvo tantas ocasiones de gol y que finalmente eh, uno se pone a pensar si podría haber hecho cosas mejores otro equipo con otros jugadores, porque el profesor hizo muchos cambios. Y con respecto al partido de Medellín, la verdad... Deja, deja ese saldo negativo y agridulce porque Medellín hizo todo para llevarse la victoria. Dos pelotas, dos pelotas en los palos y ahora la última jugada de uh -huh. cada vi que casi fue gol contra el palo también. ¿no? Claro, y sobre todo Independiente Medellín que tenía un récord propio de 31 compromisos consecutivos en condición de local ante equipos por fuera de Antioquia. No perdía, se pierde hoy ese récord ante Junior de Barranquilla. Nacional les aseguro que con la nómina de hoy, con dos tres jugadores, pagan toda la nómina del equipo Jaguares, pero así es el fútbol y se empata en Montería. Desde el estadio Atanasio Girardot con mi amigo. El Charrúa lo felicito, buena narración del segundo tiempo del juego gracias. del medallo Y usted también narró el partido de Jaguar Muchas gracias hermano, el saludo para todos ustedes Siguen ellos, ¿no? Claro. Nosotros nos vamos, siguen ellos Jóvenes, ustedes, muchachos Gracias, Selkin Labo, desde el estadio Atanasio Girardot En la derrota, tengo de interés morboso Ranger. ¿Por quién? Por saber a quién le damos hoy el premio de figura de la cancha de a, a Junior morboso no es se lo van a ayudar. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo la quiero, quiero ver la figura de la cancha Everfield Y fin es. Everfield. Pues si a mí me preguntaran, si a mí me preguntaran, voto por Adrián Arregui, Arregui, Pero, pero no solamente marca un pueblo entero, sino que se fue al ataque y en el segundo tiempo estrelló un balón también en el palo. Pero perdió el partido. Si a mí me preguntan, si Sebastián Viera, que salvó de goles al conjunto junior de Barranquilla, por ejemplo. Bueno, por ahí podría ser. Y para mí, indudablemente, Adriana Regui, el volante de marca independiente de Medellín, que empuja, si no solamente es un volante neto de marca, es un volante que también sirve para caldedores. acompañar. Creo que un que premio, hay que premiar a los torcidos. Es, que es, que no, es que Junior ganó. Junior ganó. de Arepa. Los junior ganó se de Arepa. Junior ¿Te ¿Te ganó, se ganó, ganó de Arepa. Junior ganó de Arepa. ¿Te ¿Te junior ganó de Arepa. Junior ganó de Arepa. Junior ganó de Arepa. de Arepa. Junior de Arepa. Junior de Arepa. Junior ganó a Arepa. Junior ganó de Arepa. de y vino por un puntito es que si y se llevó un botín de está, tres. Estamos es, bien es. lógicos si y bien odio. La semana pasada la figura de la cancha de sí. un equipo que se encerró aquí 90 minutos. Pero que fue figura ya, el tipo. La figura Nada de que la hablar. cancha. Sí. Por Esta eso, pausa y ya regreso. Permiso. Para ver a Reguico. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en Grande.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 Proseguimos en el superdebate, Los temas polémicos del día. Ha terminado los dos juegos. El del Medellín en el Atanasio Girardot con derrota frente al Junior de Barranquilla 1-0. Y Nacional a las 5 de la tarde jugó contra Jaguares. Empató uno por uno. Vamos a ir sacando conclusiones del juego de Nacional. A ver, señor Luciano. Sí, un empate que de pronto queremos todos. Siempre dimos cuento Que es que un jugador nacional paga la nómina del, del, del Jaguares y Es verdad Pero así como están hablando El injusto que es el fútbol con el Medellín Pues hombre nacional Y tuvo sus pasos por allá No merecía ganar ah, Como entonces... tampoco merecía ganar Jaguares Creo que se empataron los dos Con lo justico Con lo justico Pero ese cuento fue de que yo pierdo Y soy, y soy la figura de la cancha eso sí pues que me lo vayan envolviendo en. Si a mí me dicen quién es la figura de la cancha en Caguares Nacional, cualquiera, porque ninguno de los dos merecía ganar el partido. Vea señor, usted sé que está tan feliz con la derrota del Medellín. Le quiero feliz? decir lo siguiente, a esta hora Medellín, habiendo perdido, está por encima de Nacional. Así de sencillo, ¿Y por porque cuando uno feliz. empata dos partidos, suma dos miserables puntos, cuando uno gana un partido suma tres, suma tres, eso dicen mis Medellín matemáticas, perdió. eso dicen mis matemáticas de escuela, entonces Medellín tiene seis puntos porque está sacando pecho con un empate en Montería no, y no te sé. escuché en toda la transmisión, ¿qué hicimos? Fusilando a los jugadores de Nacional. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, esta hora está celebrando un empate frente a Jaguarcitos. Porque en eso estoy de acuerdo. Ah, un equipo bien modesto, bien modesto, como Jaguares. Y, y apenas se empató el partido Nacional <risa> Tenía que ganar ah, el partido hombre, Y salió Dios. a ganarlo Pero después se relajaron con No fue y capaz no de ganarlo, ganarlo y, y frente a eso que vamos a hacer No fue Entonces, Pero yo no me voy a poner ahora a llorar A buscarle peros al empate A decir que no, Es que el fútbol es así No, el fútbol no es así El fútbol, el fútbol hoy en Montería Hizo lo que tenía que hacer El pero, fútbol siempre eh. será ilógico Así que a mí que me importa que Medellín pierda con Junior, eso a mí no me afecta. A mí me afecta Atlético Nacional, pero ¿cómo así que os estoy festejando la victoria de Junior? ¿Cómo así que os estoy festejando qué? Lo que no me afecta. La, la, el empate en Nacional frente a un mediocre equipo como Jaguares es justo, porque Nacional tampoco hizo para ganar. Lo que le llama la atención a uno es que los dos técnicos hoy de Nacional y Medellín fueron algo temerosos en lo siguiente. Na en Nacional, no. ¿cómo es posible que emplea tres volantes recuperadores? Perea, Sebastián Gómez, Brian Rovira, cuando tenían en la banca más jugadores que pudiesen ofrecer más elaboración y atacar con más continuidad y el Medellín por ejemplo ¿cómo es posible que Mendoza empatando el partido saca a uno de los jugadores más importantes en el, hasta el, en el compromiso como era Jesse Díaz el Mambo Díaz para meter a Arias y precisamente luego a los cinco minutos viene el gol Arias en el punto en el, en el sector de Arias no está y viene el remate del jugador del Junior para el gol a mí me parece que el partido de Montería era ganable para Nacional y más por lo que Pero hizo no ganó. Lo, que, lo que encontró el, el finalizando el compromiso las sendas oportunidades que no pudo concretar, creo que era un partido ganable ante un Jaguares que se dio mucho terreno en la segunda parte. Así que, hombre, si no se logra la efectividad, que es uno de los temas que se viene trabajando fuertemente por el técnico Juan Carlos Osorio, que se tiene la pelota, que se llega, que se elabora, pero no se define, ahí es donde comienza de pronto los signos de interrogación para este Nacional. Bueno, eh, ganó, punto. De, de todas maneras, lo importante. No merecía ganar. Era, era no perder. Cuando uno no puede, por ejemplo. Eh, Osorio no, estaría señor, Osori, mire, en el fútbol cuando uno ya, no puede echando, cuando cuando si cuando pierde. uno no cuando uno cuando uno no puede ganar Trate de empatar el partido, no perderlo. Contra Juárez. Y, y, y salvar el punto. Medellín hoy, de local contra Junior. Y perdió, no, debió haber, haber conservado el cero o el empate, era lo más conveniente. Bueno. Vamos ahora con Medellín, al final del partido. A ver, ¿qué dijeron los hinchas del Medellín de la derrota frente frente? ¡Cambino! Los, los hinchas de corazón hablaron así, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, vamos a saludar a los mejores, a los hinchas de corazón de medallos que siempre ganan el partido. Y esta visera oficial... Cortesía gran equipo de Rafa Golinares ¿Qué pasó con el medallo, señor? No, lo que pasa, le digo sinceramente Yo soy hincha del Medellín, pero soy más directivo yo Que el presidente del Medellín que se debía de, de ir Ese vendido porque parece peor que Judas para que me oiga esta palabra. Venga, señor, yo le doy esta gorra cortesía Funcron para que se vea bien pinta. Le vaya ánimo, que Dios me lo bendiga. Cállale, lo mismo, A ver, bien. usted qué dice. No, es que llenaron el equipo de peladitos. ¿Le parece? Sí. ¿Usted qué dice, amigo? Muy decepcionado porque no tenemos nadie que... Claro. La meta. Que la meta, vea, yo le doy esta visera cortesía Funcron y con el gran equipo de Rafa Golinares. Joven. Venga, yo le doy a usted esta visera también. ¿Usted la quiere? Sí. Vea, cortesía a Funcron, que Dios me lo bendiga y que le vaya muy bien. ¿Qué pasó con Medallo, amigo? No, no pasó nada, Y no que es un equipo muy liviano, hermano. Y, y cómo salimos con peladitos que ven el arco de frente y les da miedo hasta chutar o me lavo. No, qué tristeza. Eso sí es culpa de la directiva, no. Si no le meten equipo. Vea, señor, yo le regalo esta visera cortesía a Funcron. Que Dios lo bendiga, hombre joven. Amén, Te ves hasta pinta de visera. Ah, vos sabes. Eh. Sigo saludando al hincha de corazón, el del medallo, Jackie, el gran equipo de Rafagol en redes sociales. Rafagol al aire y por Facebook, Rafagol al aire. Y nuestra emisora virtual, Rafagol.live. Además del programa de lunes a viernes, a través de emisora Claridad, 910 AM. 12. A 3 de la tarde. ¡Qué maravilla! Salines. Muy bien, mi estimado Jackie, nuestra voz comercial. ¿El partido qué? No, Marulanda no, y llenaron el equipo, fue peladito, necesitamos eh, un equipo de cortesía, que la meta. Junior no tenía nada y, y, nos, y, nos, y nos ganó, con bien ganado. ¿Usted qué dice, joven? Ah, oh, muy regular el partido, no, necesitamos necesitamos otro, otro, otro lateral izquierdo que nos acompañe acá, no. Aquí le entrego esta visera del gran equipo cortesía Funcrón. bendiciones hombre muchacho Joven, ¿qué pasó con medalla hombre? Oh, no, no, el equipo estaba malo y Junior no tenía nada, eso era para haberlo ganado A ver joven, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? No, es que Medellín es un equipo armado para participar, no para competir hermano Sigo saludando a este hincha de, de corazón, mírelo, siempre gana los partidos jovencito Muy triste con el Medellín, le falta ataque, viene de Bolivia de los y vea Oye, ¿no de dónde? De Bolivia. Bolivia. Sí, de Bolivia. Y muy triste. ¿Usted, ¿Usted en qué parte de Bolivia viene? En Santa Cruz de la Sierra. Pero usted en Paisa. Claro, Paisa, ah, sí, ya. Porque cara de boliviano no tiene. No, no, no para nada. Estamos muy triste, Le falta mucho ataque al equipo. ¿Usted qué dice? No, Junior eh, jugó con jerarquía. Lamentablemente perdimos con un gran equipo. Pero realmente Medellín hoy no tuvo que ganar. ¿no? Voy a bueno, señor, bendiciones. Voy a terminar con mis amigos hinchas de corazón. ¿Qué pasó con medalla, hombre? No, lo que... no va a protestar a Sánchez como árbitro! Lo que se esperaba, lo que pasa es que un equipo que tenga tres peladitos de 17, 18 años como delantero, hombre, no puede aspirar a nada. Nosotros damos con, con equipos como Junior, Nacional, América, Millonario, Cali, que son de experiencia... Y esos peladitos no tienen que hacer nada Aquí terminamos con los hinchas de corazón Ustedes señores, mi respeto, siempre ganan los partidos Siempre están aquí con el Deportivo Independiente Medellín Doña Posada, démosle cambio allá a los muchachos Rafa Gol, sigue usted al aire con el programa número uno El superdebate. Debate Abacho Muy bien Los hinchas de Corco, Sacamos las conclusiones Don Gustavo Del partido Del Medellín Si sí, yo sigo pensando Así Haya Personas en esta mesa Que estén en contravía Conmigo No me importa Que Medellín Jugó bien Jugó bien Se cuento De que uno juega bien Cuando gana Es carreta Se analiza el cómo Tácticamente Medellín En el primer tiempo Desdibujó a Junior Junior no le llegó Al arquero y no le llegó porque Medellín le cerró todas las vías. Y Junior, por su parte, también le hizo doblajes a Germán Ezequiel Cano y por eso quedaba difícil llegar a la portería. Medellín lo intentó. Ahora, cuando hubo espacios en el segundo tiempo, Medellín le creó varias oportunidades. No una ni dos. Cuatro o cinco oportunidades de gol. Y las que no sacó Viera pegaron en el palo. Así que hoy estuvimos negados para el gol. No entró, el gol a la, porter... no entró la pelota a la portería de Viera. Pero Junior no nos pasó por encima Junior no fue más que Independiente de Medellín en ese partido eso lo dejó claro, porque mucha gente seguramente va a cobrar, va a cobrar y va a decir que no, que es que el equipo no y, y, y decir, y decir, bueno eso porque fue un niño, decir que Medellín no tiene quien haga un gol, y entonces los 21 goles de Germán Ezequiel Cano en el torneo pasado ¿qué? ¿Ah? ¿ah? se le olvidó hacer goles a Germán Ezequiel Cano entonces somos muy ligeros también a ver Don Luciano eh, 40 tiros en el palo, Viera sacó 100 goles, en la raya sacaron 40 mil pelotas que ya iban a, pa a pasar. La realidad de esta hora es concreta y clara. Junior 1, Medellín 0. Y me parece, uno, uno cabría hacer la pregunta aquí, ¿y de qué valieron todos esos 40 tiros en el palo? A mí me parece que el partido para Medellín dentro del tema juego, fue superior para Junior, para que un encerrado, un equipo que no propuso, que no llegó al Club de Medellín, solamente un remate y es gol, ahí sí es ahí sí muy diferente, muy distinto, muy, el, el tema es complejo por ahí, si lo miramos desde ese punto de vista, pero el tema juego, para mi concepto fue muy superior independiente de Medellín. A mí me parece que a excepción de Jaime Giral, todos los jugadores del Medellín respondieron. Eh, y no estoy de acuerdo con algunos fanáticos del Medellín que por ser muy jovencitos que había que tener jugadores más maduros en el Medellín ¿no? pero unos jovencitos con calidad de lo que tiene el Medellín y ahí van madurando a través del campeonato bueno, ahí están entonces todas las conclusiones de, de, del partido de Independiente Medellín vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes Y en DirecTV, ahora sí, usted, con el plan oro, le entregan el 30% de descuento. Y además le van a entregar el DirecTV Go y un paquete súper especial con DirecTV. Y para ver lo que usted quiera, en todos los sentidos, lo mejor de lo mejor está en DirecTV. Y hay eventos que solamente los puede ver por DirecTV, como la Copa Sudamericana, que está en pleno apogeo. Y en DirecTV, cualquier plan espectacular, llame al 605-2630. Ah, y DirecTV Go, totalmente gratis.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 Aquí en el superdebate todo lo ponemos de moda con estas pintas tan especiales de Everfit BFIT. Sí, señor. Necesitamos algo que marque su estilo único, diferente y con personalidad. Y por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo, como las prendas Everfit y BFIT. Siempre, mire, marcando la diferencia. Everfit y BFIT, porque la experiencia no se improvisa. Bueno, estamos también a nombre de Funcron, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, para campañas publicitarias o políticas, Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampado Funcron. El Yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques Se lo busca en todos los almacenes, en todos los supermercados Y tiendas de la ciudad, ahora con más sabor, con más fruta Porque el Yogur Colanta sabe más, sabe a campo Este es el de búfalo búfala. rico De búfala, perdón, búfala. de búfala Este es el de búfala Rico en proteínas, en tres fantásticos sabores, maracuyá, fresa y mora. Para que ustedes entiendan por qué Colanta sabe a campo. Dale vida a la defensa de tus hijos. Dales el nuevo yogur vida de Colanta. Dale a diario el yogur vida de Colanta.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 Y bueno, vamos a Atanasio en vivo, en directo, porque allá ha estado Don Labo y precisamente tiene la figura de la cancha Everfit Biffy y con el super tromfeo de grabados artísticos. La figura de la cancha hoy fue del Junior, Víctor Cantillo. Así, en directo con Don Elkin Labo. El equipo deportivo de Rafagol tiene un estilo único, chévere y moderno como la marca Everfit Biffy que tienen prendas para todos los estilos. El jugador más elegante de la cancha, Everfit Bifid, Víctor Cantillo anotó se avervió golazo, señor le entregamos este bono de 400 mil pesos. ¿Quiere cacao para que usted reclame y se vista muy bien con eh, Bifid y Everfit por el golazo que anotó. Gracias, gracias por el detalle. Bueno, creo que fue un lindo triunfo ante un rival muy complicado. Pero venga, eh, pocas opciones tuvieron ustedes, el remate, pero anotaron lo que Medellín no hizo que tuvieron muchas opciones. Bueno, creo que ellos tampoco tuvieron muchas, en el segundo cuando nos expulsan a Teo nos generaron dos, tres centros que fueron peligrosos, pero, pero el resto los controlamos bien. Siempre es motivante jugar aquí en Medellín con esta afición, ¿o qué piensa Sí, creo que es una afición muy linda la de Medellín, siempre viene y los alenta de buena manera y bueno, nosotros eh, siempre que podemos venir aquí venimos con la mejor actitud. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo como la figura de la cancha. ¿Dónde lo va a poner? Gracias. Una mesita que tengo allá con varios. Con varios premios. Sí, sí, gracias a Dios. Tengo. Señor, ¿cuándo va a jugar aquí en Antioquia? ¿De nuevo? No, estoy tranquilo en Barranquilla, no, no, no tengo nada que venir a hacer por aquí, la verdad. Uy, pero bueno, allá ha sido campeón y le ha ido bien. No, ya estoy tranquilo, la gente me tiene cariño, estoy en un gran club y, y bueno. Esperemos seguir en Junior aportando mi granito de arena Con este bono de Berfield Bifid, de, me imagino que pantalones, camisa, correa Sí, sí, una pintica ahí bien elegante Bien chévere, pinta muñeque burro <risa> sí. Señor, que Dios lo bendiga Amén, igual aquí, gracias Señoras y señores, es la figura de la cancha Este es el gran equipo en vivo desde el Estadio Atanasio Girardot De todas maneras, hombre, a todo señor Luciano, todo no. Sí, claro. claro hizo el gol de Me, tres gol. puntos. Hombre, eh, ya que ha notificado la organización Ardila Lule que iba a vender cuatro embotelladoras, <risa> el edificio Coltejer, para ver si podía tener a Cantillo, ¿no? Digo que no tiene nada que hacer por aquí. Entonces, por favor, no Cantillo fue nacional. Eh, en ese interés tan grande que tiene Atlético Nacional por tener a Cantillo. Pues, hizo el gol. O fue autogol o hizo el tiro, generó no el autogol. Tiene que ser la figura de la cancha. Debe ser la figura de la cancha en un sano sentido lógico. Bueno, por el hecho de que él se haya equivocado en las declaraciones que acaba de dar en exclusiva para el gran equipo de Rafa Gol con don Elkin lavó en el estadio Atanasio Ciudad no lo voy a crucificar, pero sí se equivocó, que de hecho por ahora no tengo nada que hacer por acá, eh, hermano, en esta vida estamos <risa> claro, y, y por si, acá. Si tiene contrato a un año... No, por, no pero es que fue despectivo. <risa> Fue despectivo bueno, cuando eso, dijo, dice, eche, con la eche, por ahora no tengo nada ah. que hacer por acá. No, por ahora estoy bien en Junior, M más adelante veremos. Más diplomático en eso. Sí, Cantillito, da tantas vueltas a la vida, hermano, tantas vueltas. Aquí minimizó fue la ciudad. No, no, no ni a Medellín ni a Nacional Fue pues la ciudad, yo por aquí no tengo nada que... Cantillo, por Dios, usted se formó aquí En las reserva de Atlético Nacional, hermano Él fue de Nacional y fue vendido Por un precio muy Regalado. económico Al cuadro deportivo, pasto, económico Una promoción de las habituales que hace Atlético Nacional Víctor Cantillo, que se ha constituido Un hombre importante en Junior, dio la sorpresa Y le dio los tres puntos hoy En el Atanasio Girardot, al cuadro juniorista Bueno, tenemos la pregunta De Rafael Pesando, de ¿Cuál es el jugador? ...más veces jugó con la camiseta del Atlético Nacional. El comunicador del equipo verde, Juan Fernando Ortiz, tiene la respuesta. A ver, Juan Fernando, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Juan Fernando Ortiz, es Gilberto Orio, con 512 juegos. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Qué placer saludar a quien hace poco ha llegado a Nacional como jefe de comunicaciones... ¿Ha sido el sueño suyo, eso no, pertenecer a este verdolaga? Sí señor, desde hace muchos años. ¿Y qué ha cambiado su vida el hecho de ser ya comunicador de Atlético Nacional? Ha cambiado en mucho, primero, eh, volver al, a las raíces, que es el deporte, he sido deportista toda la vida, segundo, tener que volver a pensar en comunicación pública, que es lo que más me apasiona. ¿Y cuál es la idea suya como comunicador de este verdolaga, un sello personal en, en comunicaciones? Es extender puentes, que todo sea más fácil para todo el mundo y que haya mucha información para toda la hinchada. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Usted por qué le dicen banano? No me gusta chicanear la voz. Uy, si no le diría muy rapo. Señoras y señores, pensando en grande, lejos, Fernando Ortiz, nuestro gran amigo, siga usted compañero. Bueno, muy bien, y ya tenemos las estadísticas de la jornada, o sea, la tabla de posición en la próxima fecha, los resultados... Todo, todo. ¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? La plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Gómez Linares, el termómetro. Hablamos de las asistencias en la tercera fecha del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal en Medellín esta noche con 22.550 espectadores. La segunda en Bogotá, 8.753. Y la tercera en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales con 8.400 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero en la ciudad de Medellín, 66.839, segundo en Bogotá, 30.870, tercero Manizales, 28.000 personas y el equipo con más asistencia hasta el momento en Medellín, 40.007 espectadores. Los resultados de la fecha número 3, América 1, Patriotas 1, Río Negro, Águilas 0, Tolima 2, Envigado 4, Cúcuta 1, Bucaramanga 1, Millonarios 2, La Equidad 2, Magdalena 0. Los otros resultados de la fecha número 3, Caldas 3, Pasto 1, Huila 2, Cali 2, Javares 1, Nacional 1, Santa Fe 0, Petrolera 1, Medellín 0, Junior 1. Y la tabla quedó así, primero Cali 7, segundo Envigado 7, tercero América 7, cuarto Medellín 6, quinto Millonario 6, sexto Cúcuta 6, séptimo Junior 6, octavo Huila con 5, noveno Nacional 5, 10 para Petrolera con 4. En la casilla 11 está... ...Patriotas con 4, puesto 12 para Jaguares con 4... ...13 de La Equidad con 3, 14 once Caldas con 3... ...15 de Tolima con 3, 16 para Pasto con 2... ...y con un punto Bucaramanga, Santa Fe, Magdalena y Río Negro Águilas... ...y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así... ...Magdalena enfrenta a Medellín... ...el próximo sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde en la ciudad de Santa Marta... ...Cáliz se envía La Equidad, Cúcuta enfrenta a once Caldas, ...Millonarios de rival de Jaguares, Pasto enfrenta a Bucaramanga... Y los partidos de la fecha número 4, Petrolera contra Envigado, Junior América, Partido de enfrenta Río Negro, Águilas, Tolima será rival de Santa Fe. Y el día martes 6 de agosto a las 7 y 45 minutos, el partido nacional contra Huila, señal cerrada de televisión para El País. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, don Carlos Alberto Arbelage. Luciano, por favor, me regala un número del 1 al 200 27 120 El número 120 corresponde a Yaneda Aguirre del barrio La Milagrosa. Dos personas beneficiamos, un hombre, una mujer. A ver, eh, don Gustavo. El número 28 día histórico para Colombia con Egan Bernal. Ese corresponde a, las, a la señora María Cecilia Montoya del barrio López de Mesa. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, una mujer. Cirujano. El número 17. Número 17 para Alejandro Uribe en Sabaneta. Cuatro personas ven en el programa. Tres hombres, una mujer. El 142. El número 142. Corresponde a Ma Milena. Corrales en el barrio Niquía, Cuatro personas ven el programa Dos hombres, dos mujeres Vamos con los vitrinados, Luciano Sí señor, don Ricardo Valderrama Felicitaciones por sus 50 años A la gente del ciclismo Carlos Mario Jaramillo Raúl Mesa El Chivo Velázquez Orcovidio González Y a mi hermano John Pin Suárez Al patrullero Rafael Uribe Familia Rojas García <coughs> Hinchas del Medellín Eliana Valencia Juan Carlos Sosa en Aruba Bernardo Sosa en Bello, Mari Serna y familia en sintonía a esta hora También para Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, Carlos Sánchez, Duván Tuberquia Esos cuatro últimos hinchas del Medellín Para Henry Palacios, director del Inder en Apartado Para John Bernardo Ochoa y yarinas Prilla, también en ese sector de eh, Apartado En Medellín a Jorge Mesa y a Saúl Restrepo en Envigado para todos los muchachos de la Casa Club número uno de Estudiantes de Medellín Fútbol Club, en especial Daniel López, Hassan Monje y Juan Gómez. También en Turbaco Bolívar, para Rosiris Simancas, Arnold Machado y el pupilo Sergio Andrés Machado. Bueno, y también tenemos vitrinazo para esta chiquita tan linda que está cumpliendo hoy. Vida. Hoy, tres añitos. <ríe> Ariana, tres añitos. Ariana Linares. Y, y esta semana estuvimos nosotros también de cumpleaños celebrando con el gran equipo. El cumpleaños, así que a todos, eh, a todos, eh, muchas gracias, a Doña Ana en Bogotá, a Roberto, a Víctor, a Ruth, a Aurora, a Fabela, un abrazo a la distancia. A todos ustedes, muchas gracias. Les recuerdo que por motivos de la Feria de las Flores, no tendremos programa ni el próximo domingo, ni el siguiente, porque estarán de rumba aquí. Así que volveremos el 18 de agosto, nuevamente con el Superdebate. Pero estos dos domingos tenemos descanso debido a la tremenda rumba que tenemos con la fábrica, de Licores y la Feria de la fruta. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. Entonces pues me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú y yo me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso.